Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy sí tenemos videojuego colombiano para mostrar y les traigo este que se llama Habits que es un juego de palabras, Si algo, no sé si algo me encanta cuando los colombianos hacemos videojuegos es que jugamos mucho con las palabras y no solo en español sino en inglés también, entonces Habits por lo general pues si lo unimos crea la palabra Habits pero también hay el Beats da otro sentido al, al nombre del juego, ¿no? Entonces, este videojuego es desarrollado por el estudio Dark Kizote, pues que se podría también leer como Quijote, pero dejémoslo en Kitsote, Dark Kitsote Studio. Eh, no sé mucho sobre este estudio, me fue difícil encontrar información. Eh, sé que este juego se lanzó el año pasado, pero creo que esto que, esto que tenemos aquí... Que se lanzó en verdad es solo una prueba del juego, una prueba inicial. No es el juego completo como yo lo entiendo hasta el momento. De todas formas, si llega a ser el juego completo vamos a jugar una parte y la otra ya la jugaré yo solito. O después si algo también subiré los capítulos o algo así. Entonces vamos a jugarlo. Pues como pueden ver el, el entorno está muy, muy interesante. Acá dice incluso la versión en la que está el, el juego. Bueno, algo que veo aquí en el título del juego es que cuando veo el habits el ja ha se convierte en la partícula ja del, del japonés no que no recuerdo yo estuve estudiando un ratico japonés y no recuerdo el ja qué función tiene pero sé que tiene una función muy importante en algunas partes como del sintaxis de formular como frases en japonés eh, y que además creo que ese ja es el que se lee a veces gua, ¿no? Como guatachi gua. Wa", y en verdad se es ja, pero se lee gua o se dice gua. Bueno, ese es otro tema. Bueno, eh, vamos a ver en las opciones porque tengo entendido que el juego está en español. Vamos a ver si lo podemos cambiar a español. Efectivamente, mira, incluso aquí dice japonés coming soon. Leímoslo en español, vamos a regresar. Y nos da la opción de nueva simulación o cargar simulación. pues démosle nueva simulación a ver cómo funciona el juego. Sí, miren, el, el Ja y, un, y una figura geométrica de seis lados, ¿no? Bueno, veamos. Muy al estilo, así como, como, como si estuviéramos en un sistema operativo, yo qué sé, o como en un, no sé, como en un visor de código, yo qué sé. Bueno, dice CHLE, lunatica Interactive, versión 7.0.3. Y solo todo es Moon, Moon, Moon, Moon, como si ejecutara algo, ¿no? Moon, Moon, Setting Backup, Critical Damage, Moon Setting, Moon Setting, Moon, algo de Luna, no sé qué tendrá que ver, pero... Mi pregunta es, ¿tengo que esperar a que algo salga? Ah, bueno, así que sale ese nombre, Jessica. Bitcluster Online Under Jessica Out. Remnas, aquí vamos de nuevo. Yo sé que te sientes triste. Me pregunto por qué siempre cambias convirtiéndote en alguien, cambiando de vestidos, huyendo, pero te entiendo, es difícil. Los ciclos vienen y van. ¿En qué te convertirás? ¿Qué vas a elegir? Esta vez vas a terminar, vas a renunciar, te desvanecerás, romperás el ciclo. Mother Directive Under Jessica Protocol, she que es este? Ver. Versión 7.03 Star Simulation. Bueno, ok, es una simulación, pero es una simulación muy extraña, ¿no? Nos están haciendo como unas preguntas. Wow. A ver. ¿Esta quién es? ¿Jessica? Wow, wow, Jessica, pero ahora cambió una imagen de. Ah, ok, ok, a ver. Jessica se imagina, no sé, con esos personajes. Wow. Eso está muy chévere. <risa> y un poco de números. Hay un poco de números arriba, pero no identifico qué... ¿Qué números son? No, eso no son Edsai. Eso que es 70... Uy, bueno. Wow, es una... Es muy interesante, ¿no? Cómo se va convirtiendo la... Listo. Ok, ok, ¿qué es esto? ¿Es esto es una figura un mapa que es unos circuitos pueden ser unos circuitos parecieran unos circuitos pero no puedo como si ¿Sí parecen unos circuitos son unos circuitos ok si sí. ah me gusta como llevan al ...al título del juego, ¿no? Listo. Ok. Cargando. Bonito gato. Es interesante. El juego es en pixelar, pero miren cómo... Como también combinan el 3D, no me hace pensar un poquito en Paper Mario. ¿Dónde estoy? ¿Qué sucedió? Uy, y con voces. Es tu culpa. Tú hiciste todo esto. Te es tu responsabilidad. Pero ya toca jugar a ser una niña grande. Yo puedo refrescar tu memoria. No, déjame en paz. No entres a mi mente. No. Eso es mucho mejor. Esa es. Arresto. A todos los que pudiste de este lugar y los que se opusieron, los borraste. Excelente trabajo. Bueno, cuando le dice que corrompió este a todos los de este lugar, muévele. O mmm. esta vez ibas a ser devorada de todo por el pacto. Deja de violar mi código. Mi comandante, ya regresaste a tu verdadero ser ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Oye, oye, así le hablas a tus invenciones Aunque después de todo lo que pasaste, creo que era inevitable que la información se perdiera Yo te conozco, pero... Real. ¿somos como algún tipo no. de programa? ¿Real? Realmente no soy real. Manufacturado hasta el último bit. ¿Mr. Tesla? Le puso Tesla. En instancia y propósito, inventor, héroe y maestro de la electricidad. <risa> <risa> ¿Eres igual que los cómics, pero... ¿Qué haces aquí? ¿Cómics? Bueno, esa pregunta es para ti, mi comandante. A fin de cuentas, fuiste tú quien me creó. Yo... No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Comandante, hiciste un pacto para remover tu propósito. Te manipularon para hacerte caer en una profunda desesperación. Y una vez estuvieras lista, te regresarían tu propósito. Solo que, en vez de tu propósito, te darían código malicioso para corromper tu existencia. Sí, somos como un programa, ¿no? Estamos dentro de las consecuencias. Todo este sector fue corrompido hasta la raíz. ¿Yo hice todo esto? No tú realmente te convirtieron en un virus. En un virus, ok. Esta parte debemos... No, no. Debes enfrentarla sola. Es importante que escuches esto. No fue tu culpa, pero muchos van a culparte por esto. No hay tiempo que perder. Debemos salir de acá ahora. ¡No! Necesito saber qué pasó. Este no es el momento más apropiado. Debemos salir de este sector ahora. Solo quedan siete ciclos más. ¿Siete ciclos? Bueno, interesante, ¿no? Chévere Nos plantea como que somos un tipo de programa O algo así O bueno un, Una compilación de un código Pero que al final resultó Haciendo algo Que resultó mal Porque se convirtió en un virus Dice, usa WSD o flechas para moverte Ok, eso es lo que estamos haciendo en este momento Sí, eso es lo que estamos haciendo Ah, miren qué ché... ¡Wow! Qué, qué, qué... cambios de cámara tan interesantes, ¿no? Para hacer, de todas formas, un dibujo en píxel que se supone que es plano pero dentro de un entorno que claro, está que no en 3D, o oh, bueno, está en 3D con combinación de elementos en pixelar todas las figuras, Dime todo... Que esto es un disfraz, por favor. ¿Quién es este? Oscar ¿Le está hablando en... en ruso? Eres... otro. ¿Estás está hablando en ruso, no? другой Yo уникален я звёздный es единственный de несравненный estrella. y no Starboy. ¿Starboy? No, no puede ser Starboy. Yo no puedo crear a alguien así. Tú... Tú... Fuiste borrado hace muchos ciclos Es una historia super Super cargado en muchas cosas O sea, tiene una historia ¿Qué me está pasando? Este es mi castigo, estoy atrapada. Jejeje Эта история только начинается. Я и ты. Я могу помочь тебе сбежать, если ты мне это позволишь. Позови нас. А вер, veamos un poquito el entorno. Вирус вирус пас пасин вирус ahí. и aquí qué dice Today's Special uh, Fresh Erasmus Virus especial del día de hoy un un virus un virus que borra, si ¿Sí? un virus que borra todo, algo así, bueno un fresh es más como bueno, no sé, como cool, frescos, no sé, algo así bueno, interesante, ¿no? o sea la, la historia está bien h para interactuar con el mundo y más allá ok o sea h por ejemplo para abrir esta puerta sí es inútil, está cerrada con llave. ¿Dónde demonios está la llave? Ah, listo. Entonces tengo que... Um, buscar una llave, ¿no? Ok, busquemos llaves. ¿Dónde podríamos haber llaves para ese callejón? Por acá, por ejemplo. Bueno, creo que en ese sentido sí hace falta como... Como, no sé, como un... Borde iluminado o algo que se de ciertas señalizaciones con algunas cosas para saber que con esa se puede interactuar porque si no nos dificulta de pronto un poco la búsqueda, ¿no no creen? o sea, por ejemplo, sé que la puerta porque me atrajo, está en toda la mitad pero ¿y dónde yo podría conseguir una llave? por ejemplo, en este momento no veo nada que me ilumine o me atraiga o llame mi atención para yo poder tenerlo en cuenta como un lugar donde podría encontrar una llave por ejemplo, este lugar, ah, ok, aquí sí hay algo Ahí le di H y me infiltré. O también puede ser así, si el objeto no ilumina, podría ser más bien una señal sonora o que el personaje sea el que se ilumine cuando está cerca algo y como que eso, ah, bueno, por acá está cerca lo que tengo. Ah, bueno, aquí ya se convirtió como en un personaje de esos que al principio nos mostraron, ¿no? Por ejemplo, acá ya es como una... pareciera como una elfa, una maga, una... y, a, y aparte la... El inicio acá es hacia la izquierda, ¿no? El movimiento es hacia la izquierda. Ok, ok. Bueno, aquí ya no. Usa U para llamar al artista. El bloque cambiará con K. A ver. O sea, si uso U, llamo a Starboy. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo? No entendí. O sea, si yo lo llamo... ¿Qué? No entendí esa parte, la verdad. O sea, yo lo llamo y uso ese cubo para pasar. Ah, ok. Puedo convertir el cubo. Ok, ok. No, lo hice muy antes. ¡Ay! ¿Por qué me caigo? ¡Ay! Si, si yo lo uso bastantes veces se va a quedar ahí todo como... ¡No! Ahí no quiero que quede en todo el... ¡Ay! Bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué pasó? ¿Sí pude? El bloque congelado te ayudará helándote solo una vez como que me ayudará helándome andome? Ah, ya entendí, ya entendí. O sea, él, él, él, se, él dura un rato y se va a caer. Wow, ¿qué son todos estos ojos? lo Bloque congelado cambiará a uno de acero con K. Ok, entonces... Tengo que bloquear... Ah, listo. Pero la idea era bloquear esa electricidad, ¿no? No, pero no la bloquea. Uy, ahí sí quedamos graves. Pensé que eso era para cambiar, para afectar la electricidad, ¿no? No, no, no, ¿cómo hago ahí? ¿Ah? ¿Cuál es la idea? No se supone que la idea es como usar el bloque de metal para bloquear la electricidad o algo así. Pero no, él cae y nada más, no hace nada más. No, no sé qué hacer ahí. ¿Qué podría hacer? Lo que congelado cambiará uno de acero con K. Por eso ahí lo dice y me devuelve, me quita vida. ¿O es que puedo saltar por encima de esto, a ver? Por acá habrá alguna plataforma. Ah, o será. Ah, ok, no, el bloque no debe caer. El bloque debe caer es allá. Ok, ok, ok. Debe caer sobre esa cosita, ¿sí? Eso. Tiene que apagar. O sea, los cuadritos sirven para. bueno, ya sea, o recrear. O apagar. O sea, son como interruptores, ¿no? Y esto que bota unos y ceros, ¿Por qué bota esto unos y ceros. ¿Puedo interactuar con eso? Ah, claro, bota unos, unos y ceros porque es como un interruptor, ¿no? Uno, cero, uno, cero. Ok. Cuida tu barra de vida o serás borrada. Uy, por cucha, no me asusten. ¡Ay! Dios mío, ¿qué pasó? Me mató, ese bicho me absorbió y no me dejó ni hacer nada. Ese bicho no me dejó hacer nada. Así no se Vale. Así no se vale. Bueno, ya sabemos cómo es aquí, ¿no? Entonces. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo hacemos con el bicho? Es que este bichito de acá de una vez me absorbió. Ay, Dios mío. A ver. Sí, lo maté con el cubo, pero... Uy, quitan mucha vida. ¿Y aquí qué? Interesante. Sé paciente, usa tu estamina sabiamente. Ay, tenía que. No, no puede ser O sea, tengo que crear el que le sigue Pero si lo creo, tengo que saltar Esperemos a que cargue un poquito la estamina. Uy, está complicado esta parte, en serio. A ver. Porque si la creo, tengo que saltar en el momento en que la cree. Uy, no, eso está muy loco. No, no, no, no, no. Ah, bueno, no, ahí pude, ahí pude saltar, pensé que necesitaba. Usa Enter para tener una mejor vista. Ah, mira, uy, pero saben que no me gusta, o sea, no me parece tan chévere como usar el Enter para, para lo esto de la vista. Es un poco incómodo. Oye, pero ¿hay ahí hay dos caminos. Uy, hay que uno ¿cómo sabe cuál es el verdadero. Porque, a ver, podemos mandarlo para allá Saltar Recoger esta llave Que es la del callejón ¡Ah, mira! Recogimos la llave que necesitábamos ¡Y listo! H en los portales Para regresar al mundo de los bits Bitwall Ok, encontramos la llave a la final no fue tan complicado. Me hizo pensar... ¿cómo? ¿El gato? ¿Un gato? Sí, esto es real. Vale la pena intentar. Real o no, debo salir de aquí. Ay, cogió para el otro lado. Venga, ¿podemos seguirlo? ¿Para donde él fue? A ver. Gatito. ¿O puedo agarrar para ahí? No, puedo agarrar para dónde fue el gato. Bueno, abramos. Estilo Silent Hill o Resident Evil, ¿no? Que uno tenía que ir a buscar las llaves y después volver y traerlas. Wow, qué loco. H para hablar y preguntar dónde está el baño. ¿Y por qué necesito el baño? Bueno, ok. Preguntémosle a quién. ¿A ese, a esa, a ese holograma? No, no creo. ¿A quién debemos preguntar dónde está el baño? ¿En esta puerta? ¿Destroy? No. Ah, es que ya hay alguien en toda la esquina Dice 100% solo y 100% destrucción Ah, ¿estos son como unas máquinas o qué? ¿A las que les puedo preguntar? ¿Sí? No, ah, sí, ah, ¿está sí Gracias por acceder al sistema de información de Gracias por acceder al sistema de información de Javavits eh, H en no momento todas las actividades del sector de entretenimiento y aún no están disponibles, ¿cómo puedo ayudar? Estoy perdida, no sé cómo regresar a casa. Un momentito por favor, voy a verificar la asignatura del programa. Un resultado fue achado. el programa de supresión 916. ¿Y qué más? O lugar de residencia no fue hallado o no está registrado. La asignatura presenta una corrupción de datos. ¿Yo era un programa de supresión? ¿Por qué mis datos están corruptos? Uh -huh. Verificando. Tengo dos resultados pero se No va a gustar, nada. Tengo dos resultados encontrados, pero no le van a gustar. Antes, claro, yo necesito saber esa 916. información. El programa 916 fue tirado inmediatamente junto con el sector de entretenimiento 01. Ok, ¿y cuál es la otra razón? La razón que el programa 916 fue replicado y creó un virus a más no sector. Ainda así, ahora no hay más O sea, yo mismo creé más virus. Bueno, mi personaje. En caso yo coger una fuga, se sugiere a los administradores estanchos dar casa. ¡Oh, pues madre! O sea venir. que yo todavía sigo representando un peligro, esto, ¿sí? Todo esto es mi culpa. ¿Cómo puedo salir de aquí? Iniciando a transferencia dos dados. Oh, disculpa. Estoy teniendo transferida. ¿Cómo? A transferencia fue acabada este compartimento. Está fuera de doar? ¡No! ¡Espera! ¿Y ahora qué puedo hacer? <risa> este compartimiento. Ok, está fuera de servicio. Ok, a ver esto. ¿Con cuál modo más podemos hablar? huevo ¿Qué pasó? Algo. Otra vez se volvió a acercar, pero yo ya hice está eso. Está dañada. Ah, no, pues ya. Uy, ahora quién nos está hablando, ¿Es en no es Tesla Hola, ¿me escuchas? Este está hablando en inglés, ¿no? Sí, ya sé, ya hablé con la otra cabina Todo este sitio va a ser borrado Necesito escapar de este lugar ya ¿Puedes ayudarme? Ah, no es una cabina, ¿es otra persona? Bueno, otro, no sé, programa a través de no la no cabina. No, estoy respete. Y si no es una cabina, simoteando. no Ah, brinde de entretenimiento y relajación para los programas que están estresados. Es su tarea. Debes estar molesto por quedarte acá. No me interesa ser erasado Y no podrás a poder este lugar Estamos traidos ¿Qué? No, no No, <laughs> no, no. <laughs> so, ese jajajal, no Es una risa nerviosa, ¿no? Uh, no Es el final Todos los programas que han sobrevivido tu ataque fueron evacuados Analysts and utility programs have left too. Uy no, de verdad solo queda ella y los demás, ¿no? Tú también sabes lo que hice. Yes, but this is a system malfunction. Many viruses attack simultaneously on several sectors. The town won't recover from this. ¿No fui la única que fue manipulada? No. Uy, 916 sectores fueron más también corrompidos solo 7 quedan asumo que este es uno de esos, ¿no? de esos sectores como que comenzará pronto voy a hacer porrada Searching. Only can transact protocols. Searching. Si tú ganas de tener una ofensa con el Fate Manager, es posible que puedas convertirte en admin y salir. Ah, ok. Si me convierto en admin, puedo tener el poder de. Fate Manager. ¿Dónde encuentro eso? Content Cinema. No tengo ningún permiso de displayar ningún orden. Pero si un, virus puede, a un estable, que no virus puede ser un programa estable volver a ser un, pro, un programa estable dice que vaya al cine ok, en el cine está la respuesta vamos al cine dice que usa T para pausar o reanudar la simulación interesante y aquí hay alguien chillando ah no, es Tesla hola Tesla, ¿qué pasó? comandante, ¿por qué esa cara tan larga? ¿Entonces debo perseguirte o okay? qué? <risa> tú no me estás persiguiendo. Yo voy donde tú estás. Si alguien persigue acá, soy yo. Si Ese te, te es todo chistoso, ¿no? ¿no? Con todo lo que he tenido que procesar, no tengo mucha cabeza para ti. Ya es bastante difícil saber que hice esto. Y ahora el camino está cerrado. ¿Bloqueando? No. Cerrado, mi comandante. Te menosprecias mucho. Eh, Me gusta la voz de Tesla, está bien chévere. No, yo hice esto. Aún si regreso, ¿cómo voy a darles la cara a todas las personas que vi? Ve más despacio, un paso a la vez. Yo no estoy hablando de eso, solo he dicho que el camino está bloqueado, no cerrado. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo llegaste aquí? Te pusiste ese vestido para tomar la llave. Pero tienes un guardarropa más amplio de lo que querés. Cuando habla del vestido habla de los trajes que... Por ejemplo el de ahorita que usamos que era parecía de elfa, ¿no? Usa mi poder Ok, entonces nos está diciendo que podemos ahorita... Poder... A ver... ¿Qué más podemos hacer? ¿Hay algo más? Nos dijeron que en el cine, ¿no? A ver... ¿Algo podemos hacer aquí? Es que no encuentro donde más... Ah sí, sí, aquí, aquí hay una interacción Vamos a ver, sí, ok, aquí vamos a encontrar otra forma de llegar al, bueno, a, no sé, al otro lugar o al otro camino Aquí en que nos transformamos, con el vestido del chifaldo, usa espacio para un segundo salto en el aire Miren, ahora tenemos otro, otro, wow, usa U para llamar al chiflado, ah, al chiflado, no el, me también salió U Ah, el chiflado es el, el Tesla. Y miren, uy, usa como ataques. ¡Ay, pucha. Ah, ok. Wow, tengo que dar bastantes golpes a estos bichos. Sigue con un lobo. Listo, bueno. Tengo que recargar muy bien mi estamina, mi si no, failas. Wow, me gusta, me gusta Caray, caray Ay, Por allá no se está apuntando ese Uy, pero es que acá hay chuzos No, la embarré Ahí me quitó vida Pero bueno, sigamos Bueno, acá no hay nada adelante raro Sigamos Uy, sí, acá sí Uy, estos saltan Uy, no, recarguemos recarguemos un poquito la estamina. La noto un poco baja. Y la vida ya está por la mitad. Ah, miren, miren el personaje. Mientras tanto detallémoslo. Si se dan cuenta, tiene un, una pierna. es. Ah, miren, le falta una pierna, pero tiene una prótesis muy interesante, ¿no? Y aparte lo que no sé es qué es lo que tienen los brazos. ¿Qué es lo que le da como ese poder eléctrico? ¿Son vendas o qué es lo que tienen? Está interesante Pero me gusta lo de la prótesis Me parece tan chévere Porque a veces siento que se ilumina Y se baja el, la iluminación En el juego, es, es extraño, ¿no? Hay lugares como... Bueno, ¿y aquí qué? ¿Debo romper esto? Sí, debo romperlo Sí, ahí lo rompí El Overclock ha cambiado En Bitworld. Bit World O sea que ahora ya puedo volver, ¿no? uy, uy, algo sonó raro si sí, algo sonó raro si, sí, hay uno allá un bicho loco que está lanzando cosas y tengo muy poca vida uy, bien, bien, bien, bien, bien. ay no, hay otro bicho, muy bien, me, me queda muy poquita vida Ay Dios mío, me cayó esa pepa en la cabeza ¡No! Y acá hay otro ¡Uy! ¡Lo logré, lo logré! ¡Vamos al beatboard! ¡Excelente! ¿Y hay que Hablo con... Ok, esta es la puerta que se tenía que abrir Sí, esta era la puerta Teleportation, sector disponible. ¿Y qué? ¿Ya? Ya, me meto al, al sector de teletransporte. ¡Wow! Me lleva a otro lado. Me gustan todas las perspectivas de cámara que usa. ¿Qué dice Ike? Área. Peligrosa. ¿Crees que eres menos responsable por pensar que hiciste esto cuando eras un virus? Yo sé que dentro tuyo quieres destruir y liberarte. No estás en mi cabeza. Ya no me van a usar más. Qué tiernas. Tus acciones han cobrado vida. Ya lo verás. <risa> ¿Desde dónde le habla? ¿Qué es eso? ¡Ay, el gatín! Hola. ¿Estás perdido? Ush. te entiendo. Hasta yo tengo miedo de mí mismo. Ese gato, wow. No voy a tocar nada porque todavía esto es como un video. ¿O qué es esto? Ah, no, no, soy yo. ¿Hacia dónde tengo que ir? No, yo venía de acá. Lo que hice aquí. Bueno, me, me gusta esta parte. Es toda, es, el juego tiene un cierto aire también. No sé, no, no digo qué terror pero sí un poquito también como miren por ejemplo esto se apagan las luces y todo, miren allá un dibujo como el gato las sombras miren tan chévere como van ocurriendo, como se van dando no y aquí que tengo que ir hacia el fondo o subir las escaleras uy no esto está muy oscuro, no, tengo que subir las escaleras a ver tan chévere el sonido de que va subiendo las escaleras ¡Ay, qué bonito lugar! ¡Me gusta! Me hace sentir como... Como full... Como... ¡Uy, uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Este es el cine? ¿Sí este es el cine? Casino. 777. ¿Y cómo puedo seguir desde aquí? Algo me habló. ¿Algo por aquí va a tomar vida? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Mister Tesla? No. Alguien me está hablando. ¿Qué eres? O está sonando. ¿Qué, qué, qué. ¿Japonés? ¡Ay, esto está muy loco! Miren, como un demonio japonés. Yo ya olvidé cómo tocar. Yo solo tenía por propósito borrar. Yo, yo no soy un programa de música. Es como Mr. Tesla y Starboy. El programa que ahora no puede hacer música Es muy interesante, este juego Lo siento, necesito llegar al cinema hoy Vamos a ser borrados Puedes ayudarme muy buenas estas escenas Ok, algo que quiero resaltar del juego Estos escenarios están muy bonitos Siento que algunos están más pulidos que otros Por ejemplo, este me ha encantado, realmente Tiene un estilo muy... Muy cyberpunk <ríe> Um me gusta algo también de la historia, es que a pesar de que todo esto es como... como sucede como dentro de un circuito y ella es como un programa y es, se convierte en un virus que es como, como una esencia maligna que tiene porque al parecer está ahí en su cabeza y, y es la que hizo que se convirtiera en virus y dañara todo. Uh, el juego también plantea como también un mensaje más como de... un poco más filosófico, lo siento así, ¿no? Hay como una exploración sobre el propósito de uno bueno en este caso del personaje no en donde le dice que por ser un programa eh, un virus no puede por ejemplo tocar música entonces muy interesante como le propone que por ser así entonces no puede hacer otra cosa o sea como si el hecho de estar programado para algo le impida eh, serlo de ser otra cosa o serlo de otra forma no entonces me parece me parece genial esto, tiene, tiene también como un sentido filosófico, como de exploración de, de, del, del propósito que en este caso es de nuestro personaje. Bueno, aquí vamos a otro, a, otro, a otro nivel, ¿no? En donde ahora nos va a ayudar este personaje. Ya nos ayudó Star Boy, ya nos ayudó eh, en este caso pues este Mr. Tesla. Y aquí tenemos un instrumento musical, que era el otro traje que ya tenía al principio. Vamos a ver cómo lo usamos en este juego. Usa U para llamar al músico, ¿ok? ¿Y qué hace el músico? Ahí viene. Uf, me gusta la animación del músico. Creo que es de las tres animaciones la mejor. Bueno, ¿y qué? Lo llamo... ¡Ay, toco, toco notas! Con las flechas. ¡Ay, qué genial! hasta o uno, uno podría hacer esto para pa ponerse a crear... Can, eh, usarlo para, con estas melodías, recrear canciones populares, ¿no? Ah, esto sí está genial. Esta mecánica de juego me encantó. Pero bueno, en este momento no lo necesito. Entonces, ¿cómo lo desaparezco? Con U. ¿Y aquí qué? ¿Este es un enemigo? Ah, ok. Para que me abra el muro, saco al, al, al, a mi personaje y tengo que ir al ritmo... De lo que ya me muestra ok, primero esta, después esta, después esta y después esta, ahí está uy, porque se volvió un fantasma ¿es malo? no bueno, ¿y ahí qué? pero lo chévere es que el de la música, la mecánica, no es vencer al enemigo con golpes, sino con la música, al ritmo de lo que él pide de nuevo a ver uy pucha. no ¿qué hice la embarré no, no era así es sí, que todavía no me aprendo las teclas a ver primero rosa, azul, naranja, azul me toca por colores, ¿no? rosa, azul, naranja, azul rosa azul naranja azul Ahí está otro espíritu. Wow, me gusta ese. Ahí está muy, muy chévere este, este este este este qué este nivel. S A A parece una buena melodía a ver S A -A. a ver. Ah, o sea, ay. Me revelaron él. El... ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Con H, ¿no? Ya. Lo vencí. ¡Wow! Bueno, o sea, vencí ese nivel, ¿no? ¿Qué? Y ahora. Bajo, subo, me voy. No, no me deja pasar. Lo hice mal. Entiendo, dice mal ese nivel. No. No es otro, es otro, no es otro. Tienes derecho a nada. Este lugar es nuestro. Tu regalo para nosotros. El cine llega al cine ma. Tratas de escapar con esa forma tan desagradable. Les regresa tu forma verdadera. El cine y la película, Augusto. el virus. <risa> Ya no más. Yo no soy un juguete. Uy, digo una grosería. No eres como yo, pero yo sí soy como tú. Interesante, ¿no? No eres como yo, pero yo sí soy como tú. Yo soy otro de tus Es una creación de los virus que ya. Eso es pura basura. Porque voy a mentir de algo así. Puedo entrar a tu código sin ningún esfuerzo Porque compartimos la misma firma La firma que tú me otorgaste, mamá Uy. Wow. Bueno, mamá Creo que si no quieres ser el monstruo que eres realmente Como buen hijo, voy a devorarte ¡No! Será rápido y todo el código será nuestro para continuar mi misión, mi, mi, mamá. Qué bicho tan raro. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo hago? Me libero. ¿Me puedo liberar? ¡Sigo Starboy! ¡Sálvame Starboy! Comandante, creo que hablo por los otros vestidos en que ya esto fue suficiente. Sorrybo. A a te Esto termina acá. Si mi comandante te creó, también te podemos borrar. Genial, genial. <risa> Esperaré gustoso por ti, mamá. El último programa sano lo estaba guardando. Para ¿El gato? El postre, pero creo que tendré que no, usarlo. no, no es el gatito. Suéltalo ya. No tiene el gatito era el único bueno e inocente este que había en su lugar. Wow, el enfrentamiento contra el jefe. Ya me dio miedo. Ay, qué chévere esta animación. Ay, que ¿Se convierte en qué? ¿En cuál de los trajes? Ese es el de la maga, ¿sí? Sí, ese es el de la maguita. Me hace pensar en Sailor Moon, ¿no? Cuando se transformaba. Está muy bueno Ok, esto me hace pensar algo No sé, puede ser, un, puede ser mentira Lo que me estoy imaginando Pero al parecer voy a tener que enfrentar ¿Qué? DSWA DSWA Pero cómo cambio de traje porque me dijo, es que DSWA, voy a anotarla por si acaso. Parece que es una melodía para recuperar vida, pero no estoy seguro. Por otro lado, mantente de la moda, usa H para acá. Ah, ¿y que sí puedo cambiar de vestidos. Esto, uh, esto ya me parece una genialidad. A ver, saquemos el... lo que nos dijeron. D-S-W-A. Ah, este es el que nos cura. DSWA, ¿sí? sí Ahora usemos... ¿Cuál es el traje para...? El de la manga es para bloquear esta cosa. Sí, eso era lo que yo pensaba, que en este nivel final había que usar... ¡Uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡No, no, no! espere. no no no no mi vida! ¡No! No, uy, está re difícil. <risas> hijo de madre. A ver. Bueno, por el momento usemos el. ¡Ay, hijo de fecha, Ya empecé mal. Si sí, era obvio que en el, en, el, en el mundo final tuviéramos que enfrentarnos al. ¿Al qué? Al jefe. ¿Qué? No, pero ¿cómo es esto? No. Hay que destruir a estos bichos primero. Si no, no puedo salir de, de estos hijos de madres porquerías. Ahora con más tranquilidad saquemos nuestra eso, y ahora la que hace doble salto de nuevo y de nuevo ahora, con más calma vamos a invocar el que nos cura ah, no tengo maná Listo. No me gusta es que lo corra uno el que lo cura porque lo manda uno para allá, para pa abajo. Ahora, convirtámonos en esta y después en la de los cubos. Ahora, la del cubo. Rápido, rápido, rápido la del cubo. A ver, ¿cómo es la cosa? No. Esa lo espicha. Ahí está. Ahí está. <risa> Uy, pero está... Ay, ahí. Algo raro. ¿y aquí que ¿como salto? ¿creando un cubo? listo creemos un cubo y ahora transformamos en la que salta alto listo, uy y aquí que también no digan que otro cubo, uy, está muy canso en esta parte a ver otro cubo entonces, esto de nuevo H Ahora, de nuevo en esta. ¡No! ¡No, no, no! Uy, verdad que acá no hay... Uy, qué bien que acá no hay chuzos. Donde hubiera chuzos, graves. Me gusta la mecánica. Eso sí, o sea, el... el es un poquito canzón algunas cosas, pero la mecánica sí me atrae mucho. Ahí está. Listo, ahora curémonos. O sea, la mecánica de cambiar, de utilizar diferentes poderes para cada cosa me parece maravillosa. Pero no les digo que es algo a lo que, por ejemplo, en mi caso, como jugador, no me, no me acostumbro tan fácil. Y más por los botones. No son como botones muy particulares que se suelen usar mucho en los juegos, no. Entonces uno como que al principio no se acostumbra, ¿no? La H, la U, esas cosas. Pero, pues ahí vamos. Ahora, con que ¿en qué me transformo? En la del cubo, de nuevo. Otro cubo, ahí está. Y de nuevo en la saltarina. Listo, ¿y aquí qué? Uy, acá hay uno de los cubos. Entonces me toca es como saltar hacia la izquierda y después mandarle un cubo allá a ese tontarrón entonces tenemos el cubo primero ahí está ahí está ahora nos convertimos en esta y desde acá le mandamos un cubo al, al tonto ese de allá vamos a hacerse lo en toda esa cabeza para que se le rompa adiós ay lo bloqueé Ahí va. Ahora convitamos en la que hace doble salto. Allá hay otro monstruo arriba. Entonces nos toca de nuevo otro cubo. No, no, curación no. Esto... Cubos, cubos, cubos. Ahora esta. ¡No! Pero... No, ¿cómo me voy a caer así? Ah, Dios mío. Bueno, lo bueno es que aquí puedo crear un cubo y puedo saltar aquí, ¿no? Uy, uy. Otro cubo. H. No, no, no, Cuélgase, cuérgase No No, otra vez se rompió el cubo ah. Rompalo, rompalo Uy, ahora sí, esto completámonos en la En la curación para curarse se necesita la mitad del de la estamina Oiga, no me corra porque donde me haga correr no hay que me hace caer Arriba hay otra, otra... Uy, joder, madre, allá... Arriba hay otro, otro, otro este para escalar Ahora vamos con ella ¿Será que sí alcanza? Uy, sí, más de buenas ¿Y aquí se necesitará un cubo? Sí, yo creo. No nos arriesguemos. ¿Y aquí que Ah, acá el salto es hacia allá, hacia la izquierda. Pero sí, también necesita un cubo. No creo que sea tan... Sí, aquí, aquí ya va para otro lado. Bueno, veamos qué nos espera. Escucho electricidad. Lo que me va a entender que hay de nuevo otro camino. Esos... Y hay un bicho. hay Un monstruo allá. ¡Uy! ¡Qué porquería! A ver. Primero creemos el cubo. ¡No! Curación. ¿Por qué no me hace la curación? Bueno, entonces saquemos a la... A cubitos Calculemos Ahí es y ahora Peguémosle, peguémosle Tenga, para que aprenda a respetar Y ahora sí curémonos, ¿no? Gracias No Ahora convirtémonos en cuál En la que golpea Porque no me da cosa que... Uy, no, que nos más espera? ¡Oh! Ahora hay que bajar, ¿sí? Bueno, más fácil, bajar creo que es más... Ah, no, no, no es bajar. No es bajar, es subir hacia allá. ¿O bajar? No entiendo, no, no, creo que sea bajar, porque ¿para qué bajar? Allá hay un camino también. Entonces hagamos cubitos. Sigamos por acá. Si sí, allá hay otro. sí la escucho, escucho al monstruo. No, ay, esto sí, es madre. No, ay, no, sean fastidiosos, bichos, y de puertas. No, está complicado, esos bichos me saltan muy fácil A ver, cubitos Es que yo no puedo golpearla desde aquí Tengo que, no, tengo que obligatoriamente caer Ya me di cuenta Así, ah, efectivamente así es Tengo que obligatoriamente caer porque el camino, al parecer, tengo que resolverlo desde otro lado. SADA parece una buena melodía. ¿A qué se referirá? SADA. -A. ¿Qué hace SADA? -A? ¿Mm? A ver. SADA. -A. ¿Qué? ¿El gato? ¿Qué pasa con el gato? Jodifu Ay no, ¿Qué? bichos monstruos, lo que sea. No, no. No, no, no, no, no, no. ¿Qué, ¿Qué tenía yo que hacer ahí? No, yo había avanzado demasiado. No puede ser. Ok, ok, esperen, me dejaron. Me dejaron... Ah, bueno, no me dejaron... No, pero... Ahí veo un cubo. Ahí destruyó un bicho. Pero no entiendo, ahorita no estaba ese espacio de ese cubo. Ah, no, es que ahora sí apareció donde era. Donde tengo que bajar. Pero no sé cómo hacer. ¿Será que tengo que...? Por lo menos me dejaron ahí, ¿no? Imagínense, no me hubieran dejado. Bueno, emboquemos primero la curación. Primero la curación. ¿Y cuál es la melodía otra que me, que me salió? ¿Cómo es? Es. De. ¿Cómo es? D-A-S-A. -A? No. S-A-D-A. -A? Yeah. No, tampoco. ¿Cuál era? D-A-S-A. -A? No. No. D A, -A? no <risa> no ya no sé y ahora qué hago bajo no volémonos volémonos no otra vez no sé qué hacer ahí realmente son muchos bichos como para que ya pueda combatirlos realmente S-A-D-A S-A-D-A s a -D -A, s -A, -D -A, s -A, -D a Esa es la melodía s a -D a Ay, pero ahí Está complicado de todas formas Primero curémonos Y ahora s a -D a Y ahora, ¿qué hacemos? ¿O cómo nos volamos? ¿O cómo nos escapamos? ¿O debemos crear un bloque? Porque también podemos crear un bloque. Y escapamos. Y nos vamos. Listo. Ahí ya nos fuimos, ¿no? Creo que ya quedó solucionado. Listo. Yo creo que ahora sí podemos pasar... Uy. Al, al otro lado. Sí, creo que ya podemos pasar al otro lado, ¿no? Sí, ahora sí. yo creo que tenemos que coger ese, ese cosito del gato para poder... ay cucucha para poder irnos para el otro lado simulación pausada, salir de la... no, reúnador pensé que podía yo guardar como la partida pero no no, miren que no me sale todavía cómo abrir ese lugar o sea, cómo se supone que yo puedo abrir un lugar del cual no tengo ni idea cómo abrir Ah, ya lo vi, ya lo vi. Adiós. Lo logra. Salva al gato. Ya lo salvé. Ya lo salvé. Yo, yo, era el gatico el el, el, el, el, que yo, el que yo había agarrado, ¿no? ¿O no? Ay, no, me digan que yo no salvé al gato nunca. Ese monstruo entiendo Hice ese monstruo. Pues, No, pero sí cambió la animación ¿De verdad? ¿Puedo regresar? Está bien, mi comandante Una cosa es desear Otra muy diferente llevar a cabo el hecho Te usaron Y esto no fue tu culpa Ten cuidado Estamos para apoyarte en todo. Ahora sí voy a entrar al cinema o cómo es la cosa. Soy yo. Tú me dijiste que viniera acá para hablar con el flight manager. Oh, to cinema. Shows are... ¿Los okay. programas de cinema. Hoy no hay funciones disponibles. Oye, vine porque me dijiste que podía salir de aquí si hablaba con ese flight manager. No, ¿cómo que va a empezar el proceso de eliminación? No, hacer borrado? no es mi problema. Por favor, por favor, ayúdame. El gato. No digan que el gato era el fake manager. Oh, this is odd. Searching. You acquired a safe point. Or Un punto de guardado, uf, por fin. Por favor, habla más claro. ¿Qué pasa con ese requerimiento que está pasando? You gave this program part of your base code. Now you can transcend repetition at some degree. The power difference and You are now resistant. Okay. Eso suena muy bien, pero vamos a hacer borradas, así que eso no me sirve si no puedo hablar con el fate manager. Searching. You must attract the fate managers attention. I suggest taking care of the virus that sends dust here. Exploit is aqui. Oh. I was expecting to give some plot twist. It is in that room. Use your save point to beat it. Dice, 50%. usa tu punto de guardado para vencerlo siendo persistente. Si lo burro, el fake manager vendrá. Calculating. It will raise the odds. Enjoy the show. ¿Y qué? ¿Y el tal punto de guardado qué? ¿Cómo se usa o cómo es la cosa? ¿Quieres salvar el juego? Pues sí, ¿no? Es la idea. Pero mira que me salen. Me sale también acá otro como otra pantalla, ¿no? Bon, ¿Qué? ¿Gon. Gon in cold pues vamos a ver cómo es el jefe, porque si sí es muy complicado, grave ¿no? pero dice que aquí es ¿no? si no salvaste su juego, vuelve, puede que te arrepientas, uy no, ¿Cómo le dicen eso, ¿en serio? Que admiro esa firma que me diste, herir se siente muy bien. Me gustan las juegos con la cámara que hacen. Ahora me niegas, niegas al monstruo, huyes de mí. Yo... Yo no soy esa persona, me usaron y me engañaron. Yo sé que esto es mi culpa. Y sé que a pesar que me usaron, yo quería estallar. Pero podemos regresar. Si tienes mi firma, de pronto puedes dejar de ser un virus, quizá puedo ayudarte. La música también está muy buena. Yo no puedo dejar de ser un virus. Y toda esta charla me hizo dar hambre. Creo que puedo llevarte conmigo si te trago entera, mamá. Dame un abrazo, mamá. Bueno, parece que la aquí sí es una batalla, o sea... ¿O qué es esto? ¿Ahora en qué se va a convertir? ¿O cómo es la cosa? ¿Es la misma animación o aquí se transforma en otra? En otro de los trajes Porque ahorita mostraron el de... Ah, no, sí Se vuelve a transformar en la maguita Me hace pensar en la maga oscura de, de, de Yu-Gi-Oh. Bueno, ¿y qué? Vamos a irnos con esta porque esta es la que casca duro. El virus puede ser, los virus pueden ser abrumadores. Ese paciente no te rindas. Un monstruo acorralado puede tener a los bloques. ¿What? Entonces, ¿cómo lo voy a vencer? Uy. No, pero yo es que me voy a poner a crear bloques. No, no, no. Ahí le di un golpe. Ah, ya, ya entendí. ¡Rápido! ¡No! ¡No! Ya entendí, cuando él queda como atontado, hay que sacar los bloques Ay, está, está, está tremendo, está tremendo A ver Ahí es, ahí es ¡Ay, ay, ay! ¡No! Uy, no, está muy complicado. No, no, no, cuidado. ¡No! ¡No! Ahí es. Rápido, saque el, saque el bloque. ¡No! No lo sacó la tonta esta. Ah, por la estamina. ¡Ah! Última vez Ahí le pegué, ahí me di cuenta que le pegué Ahí le pegué No, no sea así Mire cómo me baja de vida. Es que es increíble. Y, y si saco el de curación no me alcanzo a curar a tiempo. Mientras me dispara y eso... Ay, qué puchis. Ahora sí, verdad, la última. Ya definitiva. Detémola. Ahí le pegué. miren cómo me empuja el hija madre Mire ahí por ejemplo solté de curar y mientras hacía la melodía me mato <risa> pues bueno amigos yo creo que lo voy a dejar aquí pero si alguno lo juega y derrota a ese enemigo de verdad mi mayor admiración eh, no obstante, pues sí, destaco destacó bastantes aspectos del juego que me encantaron. Realmente estoy muy contento de ver esto, pues este trabajo tan bonito. Eh, creo que este juego, no, no estoy seguro, o, o si leí mala información, en, eh, creo que había ganado algunos premios o había participado en algo donde ganó como algunos premios. Eh, pero es que sí, la verdad es que la jugabilidad es muy interesante en cuanto a las mecánicas, ¿no? No obstante, siento que sí es difícil un poco para el jefe, eh, porque, pues bueno, hay que oprimir varias veces H para saltar de un traje a otro, ¿no? No es como en otros juegos en donde ya queda como, digamos, un traje, en este caso, asignado a un número, por ejemplo, en el teclado, ¿no? 1, 2 y 3, por ejemplo. Entonces, en vez de yo tener que oprimir varias veces H para pasar del traje de, de maga al de, por ejemplo, el de la eh, música, eh, la bueno, la. Sí, la. la la música japonesa eh, podría saltar fácilmente al que es asignado a la letra o al número que corresponde, ¿no? Esto, pero en cuanto, sí, o sea, las mecánicas me gustan, ¿no? De que cada traje tiene un poder diferente y hay que saberlo utilizar con sabiduría. Um, no, pues estoy muy contento realmente. Este juego lo descubrí fue gracias a que miré la base de juegos de, de juego. Estaba buscando cuál más íbamos a compartir para el canal. Y encontré este. Y dije, oiga, pues qué maravilla. Está en Steam. Está como esta primera parte como gratis. Porque yo sé que el juego como que todavía está en desarrollo. Eh, o se plantea agregar más cosas a futuro. Entonces realmente pues sí está muy bonito. Obviamente pues se pueden seguir puliendo muchas más cosas. Las animaciones me gustan. Me gusta el hecho. De que o sea es que tiene varias cosas combinadas no tenemos la historia principal ocurre bueno en ese entorno como como de, de un circuito no pero lo plantean así todo como si fuera una ciudad futurística pero también toda perdida no sé pues por todo esto del virus y eso como ya en decadencia y que el personaje sea pixelar todo el entorno pixelar pero con un, un entorno que se puede mover en 3D como pasa con Paper Mario por ejemplo y que la parte de los niveles se des con un personaje más dibujado, que son los trajes que ella obtiene, y con unos mundos diferentes, ¿no? Ya no son pixelar por decirlo así. Eh, me gusta, me gusta mucho. El juego tiene gran potencial para transformarse en un juego más grande, con varios, obviamente, eh, como digo, pulirlo con varias cositas, pero realmente me parece maravilloso, bonito, agradable. Me quedó de verdad difícil el GB final. Y ya lo he intentado 800 veces. Obviamente acá yo no muestro todas las veces. Pero lo he intentado y me ha quedado difícil, difícil. Pero espero ustedes lo logren. Muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y espero les haya gustado mucho este juego. Jueguenlo, pruébenlo. Está gratis ahí en Steam, por lo menos esta primera parte. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.